el proyecto VITA sigue en pie en esta oportunidad presentamos las imágenes de lo que fue el perfilado de terreno y el posterior paseado de solado. recalcar que trabajamos con las mejores empresas de la mano de la concretera Govil que siempre nos provee el concreto para todas nuestras estructuras También hemos trabajado con contratistas que conocen muy bien su trabajo, expertos en el respecto de la propiedad privada y también de cumplir con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad. Todo este trabajo es posible gracias a la fuerza laboral de la empresa Straton, que cuenta con personal altamente calificado en todas las áreas. Asimismo, recalcar que la empresa Ancosur cumple su función de supervisar cada uno de los procesos para que todo lo especificado en planos en la memoria descriptiva pueda trasladarse a la realidad. Desde Straton nos sentimos muy contentos porque ya iniciamos el proyecto VITA. Así es que amigo propietario, amigo inversionista, ten la seguridad de que Straton construye con los mejores procesos.